que es el staking. ¿Ok? Lo que hemos dicho, nos paga un rendimiento anual de un 4% pagado diariamente a nuestro pool 1. Diariamente significa 4 entre 365, es un 0.01% en FTS, en Family Tokens, directamente al pool 1. ¿Ok? Y acuérdense que este pool diariamente se alimenta con cada uno, de cada uno de tus paquetes va a mandarle 50 centavos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días cada uno de tus paquetes. Los, los que empezamos desde julio tenemos más de 100 paquetes. Fácilmente tenemos más de 100 paquetes. Entonces 100 paquetes son 5, eh, eh, por punto .5. Por 50 dólares. Al pool 3. Haciendo stake. ¿Ok? Este pool también nos funciona, también nos sirve para obtener la tarjeta. Acuérdense. Va, va a ser algo muy interesante. Oye, ¿cómo la obtengo? Hay que tener 3 mil dólares. Hay que meterle 3 mil dólares. ¿De dónde? De mi pool 1. O de mi metamaster. ¿Ok? Teniendo 3 mil dólares aquí en staking. Entonces, ya podemos aplicar para la tarjeta de David. La tarjeta Cripto. Okay. Oye, ¿cuándo se va a dar lo de la tarjeta? No sé todavía. Okay. Pero, pero así va a ser. ¿Listo? Y este pool no hay mucho que, que hacer. Todo lo que caiga ahí, se queda en staking, al menos una. ¿Ok? Vámonos a preguntas. Juan, adelante buenas noches mi estimado eh, eh, una hola Juan, ¿qué tal? Sí. ya se tocó el tema de la tarjeta eh, todos los beneficios indicó en antes que eh, servía que llegaba para CryptoFamily, ¿verdad? y ahora, ¿cómo va a ser la tarjeta Visa? ¿se irá para Visa o llega para CryptoFamily? no te Cuando, entendí la pregunta Juan la digamos, yo tengo la tarjeta Ajá. Al momento yo lo deposite de mi pool 1 a la tarjeta, ¿los beneficios van para Crypto Family o para la tarjeta Visa? Los beneficios. Mira, la tarjeta, la tarjeta que no, sé, no estoy seguro si es Visa o Mastercard, pero bueno, la tarjeta se va a alimentar para que tú puedas gastar tu pool 1. Si esa es la pregunta, creo que sí, por ahí va. Ok. Bueno, espero haber contestado la, la, la pregunta de Juan. ¿Con quién seguimos? Si? ¿Con Adrián? Adelante, okay. Adrián. Adelante, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Okay. Bendiciones Buenas a noches, todos. bien. Gracias. Eh, muy simple la pregunta. Los que ya tenemos en este momento más de mil dólares en el Pool 3, eh, ¿estaríamos habilitados a recibir esa tarjeta o hay que agregarle sí. la parte más? tres miles Sí yo pensé lo mismo y dije chido ya la, ya la, ya logramos ya ya logramos aplicar a la tarjeta no hay que aventarle tres mil dólares en NFTs a la tarjeta para para dejar en staking tres mil dólares pero específico para la tarjeta y, y bueno eh, continuando con eso eh, lo que ya está en este momento lo que ya hicieron la división y, y pusieron dividieron por cuatro y pusieron en, en cada pool la misma cantidad eh, dentro de lo que es el pool 3, eso va a quedar ahí sí eso ahí se bien. queda un año un año ah un año y de ahí un año ah. y te va a generar punto cero uno diario o sí sí pues sí, sí eso entendí sí. y de ahí después del año se va a pool uno directo directo sin escala en este sí, caso, claro. eh, lo, lo que supongamos que comience todo, que sé yo, fecha primero de marzo. A partir de ahí, el primero de marzo del 2024, eso va a pasar a, a PUL 1. Eh, sí, correcto. Así es. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, Sina y todos los que están ahí colaborando. Gracias, gracias, orden. un placer. De nada. AISA, adelante. Ahí está Castillo, adelante. Buenas noches, Hola. bendiciones buenas noches. para todos. Una, una pregunta, si, si tenemos la obtenemos la tarjeta, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. adelante. Si obtenemos la tarjeta, el retiro que, que podemos efectuar es mil dólares que tengamos en en el pool uno. ¿Se pueden mandar directos a la tarjeta los mil dólares? y se pueden gastar el mismo día que se manden por decir sí, algo es correcto ahí no vamos a estar supeditados al 9.9% diario buena pregunta no lo sé hija. yo pienso que no porque, porque ya estás usando la parte del ecosistema pero y, y obviamente seguramente nos van a cobrar algún fee pero te pediría que ahí sí déjame que esto se dé y, y, y sepamos bien cómo va, cómo va a funcionar. Todavía no sabemos exactamente cómo. Ok, ahora los 3 mil dólares que ponemos en el pool 3 para obtener la tarjeta van a estar durante cuánto tiempo? Durante eso yo tengo entendido que es el tiempo que tú quieras que estén ahí. Este o tienen que estar al menos un año en staking. No estoy... En, no me queda perfectamente claro todavía cuáles van a ser las reglas del juego con la tarjeta, con respecto a la tarjeta. Ok. Los 50 dólares que se van a pagar para que nos envíen la tarjeta, ¿se van a poder tomar del Pool 1 o vamos a tener que pagarlos por fuera? Yo tengo entendido que se pueden tomar del Pool 1. Ok, Pedro. Muchísimas gracias por tus respuestas. Un placer, un gusto. Ángeles, adelante. Hola, perdón, bajé la mano porque, bueno, lo que preguntó la compañera eran las dudas que yo tenía. Okay. Solamente me quedaba nada más de que los tres mil dólares que pondríamos en staking, aparte de lo que tendríamos en ese pool por un año, eh, ese tres mil no generaría ningún interés, sería nada más el derecho a tener la tarjeta. Yo Ajá. pienso que sí generan, eh, pero pero tampoco me queda perfectamente claro. Pienso que sí generan porque los estás poniendo en staking y el staking justamente es el que te genera el 4%. No. Entonces se supone que sí. Yo creo no. que sí, pero no, no estoy totalmente seguro. Perfecto. Y aquí pues sí ya no tendríamos que mandarlo a Metamax, sino directamente a la tarjeta. Es correcto. Yo, yo me apelo porque ya salga la saque. Sí, así es. Gracias. No Ok, seguimos. Gabriela, adelante. adelante. Otra vez, otra pregunta. Por ejemplo, si en el pool 3 tengo mil dólares, eso se me van a convertir en FTS. En este caso, si está a un dólar, serían mil FTS. Así es, correcto. Ahora, pasa un año, voy a seguir teniendo esos mil FTS al costo que sea en ese año, ya sea que es baje la moneda o que suba. O que suba, espere, bendito Dios que suba. Ok, de acuerdo. Igual pasaría, por ejemplo, en el pool 1 si ahorita uno retira y baja la moneda, pues esos mil dólares nos van a bajar de precio. No espere. van a seguir siendo el, el dólar. Mira, ese es el miedo de todos. Justo te diste cuenta del mensaje que mandaron hoy este, bastante largo y bastante atinado y bastante cierto. Sí, sí, o lo sea, escuché, sí lo leí. Finalmente, si nos pagan en, en Family Tokens y el, y el precio del Family token se va al suelo, el, el dinero se nos va al suelo, ¿Ok? Pero hay demasiados mecanismos que están pensados y diseñados para que no se vaya al suelo. Esperemos que todo funcione. Claro. tal. ¿Ok? Y eso también va a depender mucho de nosotros, del movimiento que le demos a todo el ecosistema. Todos queremos que la moneda suba en la no hora que baje. Ok, sí, sí. Pues muchísimas gracias. No hay de qué, no. con gusto. En sí, hermano. Antonio Rubio, este, ya con esto acabas, por así decirlo, en la capacitación, ¿verdad? Porque ya estás en los tres pulls, los sí. cuatro que dije. No, falta okay. el cuarto. <risas> Antonio, adelante. Sí. Este, no, pues parece que ya está respondida, más que. Estaba ahí confundido un poquito. O sea que los 3 mil dólares es para obtener la tarjeta, ¿verdad? Así es. Es como para dejarlos en fondo por la tarjeta. Pero okay, ya. En sí, sí, de, si yo tuviera unos 20 mil pago, puedo, te, puedo mandar tres mil y lo demás ponerlo en la tarjeta. Es correcto. ah Ok. Eso era todo. Nada más que pones tus 3 mil del pool 1. acuerdo Sí, poner el PUL 1 mil y lo demás depositarlo, lo, el resto depositarlo a la tarjeta. se a puede. Tarjeta. así es. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Bendiciones a Amén. todos. Gracias. Bueno. José Roberto, adelante. Adelante, José. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Nada tardes. Nada si al final del año... ¿Se va a retirar el total que te genere tu capital más tu rendimiento o solo el rendimiento? No, el rendimiento se te va diario al pool 1. O sea, okay, si, la... si tú tienes aquí el día primero de marzo, mil dólares. El día primero de marzo del siguiente año vas a retirar mil dólares. Pero esos mil dólares te estuvieron generando todos los días el punto cero uno, directo a tu pool 1, a tu pool 1, a tu pool 1. Las okay, ganancias pero... van diario a Ok, gracias. No hay de qué. Con gusto. Eduardo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante, fuerte. Muy claro. bien. ¿Cómo se va a establecer una situación en cuanto a si una persona lamentablemente llega a fallecer y cómo va a ser esta cuenta? por parte de un familiar que la, la pueda recuperar. No lo sé. Yo creo que, eh, que es con soporte y tendrá que mandar la documentación que en su momento le pida. Yo, yo creo que sí. Yo creo que así va. Sí, así lo dijeron, Pedro. Sí, sí va a ser okay. heredable, pero se tiene que demostrar con documentación que se va, se va a pedir. Ok. Muy bien, muchas gracias. No de qué. Listo. Pues terminamos con Lucio, ¿no? Sí. Lucio, adelante. Hola, buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones, Lucio. Adelante. Este, nada más una pregunta. Bueno, digo, no es que si van a pagar. Eh, ¿Qué <risa> día van a pagar? Nada más era... era para saber. ¿O, o ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo? <risa> Dale. Este, más que nada es como cuando tú calculas que vaya, se vayan a hacer las reinversiones. Yo, yo creo que va a suceder después del viernes. Yo creo, yo, yo lo creo. Entonces, ¿qué sugiero? Que cada quien sabemos cuántos paquetes tenemos. Yo así lo voy a hacer, eso es el título personal. Todos mis paquetes, voy a guardar mis 12 dólares para, para renovar todos mis paquetes. Incluso eh, dentro de mis cálculos tengo eh, aumentar mi haber de paquetes. Si yo tengo 100 paquetes, Voy a dejar pues, este, lo, lo, la cantidad necesaria para renovar a dos dólares esos 100 paquetes y además subir otro tanto mi cantidad de paquetes. Oye. Sí, pues sí. Lo más conveniente. Es correcto. Así es. Gracias, Pedro. Era todo. Un placer. estén bien. bien. Gracias, bendiciones. Entonces, vámonos al pool 4, que